Días. Buenos días. Ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana. Eh, primero, agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad. Por mi contagio de COVID, afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del de extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante agradecerles eh, sus eh, bendiciones eh, sus rezos sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos y como decía José Martí Amor con amor se paga. Estamos eh, de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad entonces vamos a iniciar la semana como siempre el